Hola, amigos de América Latina. Les habla nuevamente Víctor Damián Rossi, fundador de la Logia Luciferina Semilla de Luz Universal. Bienvenidos todos al templo de mi señor Lucifer. Aquellas personas interesadas en hacer un pacto con mi señor Lucifer lo pueden hacer acá, en el templo directamente, o lo pueden hacer a distancia, en un proceso que se les envía. Recuerden, y no me canso de repetirlo, impriman el proceso, porque si ustedes lo llegan a perder, todo se habrá perdido. Nosotros no quedamos con ese proceso se les envía el proceso, pierden el celular lo formatean, si se les pierde la información nada que hacer, todo se pierde, ok que eso quede claro señores eh, los que quieran hacer un pacto con mi señor Lucifer acá en el templo lo pueden hacer, ahora me preguntan Víctor, ¿es necesario asistir a las reuniones o a los concilios? bueno, no es obligatorio los pactados ver, nosotros realizamos una ceremonia una reunión, perdón Hace aproximadamente a mediados del mes pasado, no asistieron eh, la cantidad de personas esperadas, pues por el tema de la pandemia, eh, por bioseguridad, eh, por esos temas, no se convocaron a todos, ¿verdad? Más adelante también daremos a conocer esta reunión. Eh, no es obligatorio que asistan, pero. Aquellas personas que lo quieran hacer Todo se hace programado Nosotros convocamos A los que quieran asistir se, eh, se toma lista Y ya a esas personas se les avisará Vía WhatsApp el día y la fecha En que van a asistir ¿Okay? Las personas por favor que vayan a cancelar La cita, que no vayan a asistir A la reunión Yo siempre les pido el favor Me cancelan la cita Me cancelan eh, la visita A la reunión 48 horas antes, para yo poder darles espacio a otra persona, ok, en esta reunión pasada eh, asistieron 197 personas, pero estaban convocados 250 y el resto no avisaron, por favor avisen señores, avisen, es un compromiso con la logia, es un compromiso, es más que una logia, es una familia, y ustedes, así como mi señor Lucifer Está comprometido con ustedes Como la logia está comprometida con ustedes Ustedes por favor también se comprometen Si no pueden asistir Cancelen la cita, nada les cuesta Vía WhatsApp Padrino, no podemos asistir, por favor Cancelenme y programenme Para la reunión próxima y, de, y en ese orden de ideas Nosotros le asignamos esa, Ese cupo A otra persona ¿Vale? Programado y todo es concertado con las personas también. Eh, ¿Qué más les digo acerca de este particular? No es obligatorio, como les digo, no es obligatorio que asistan, es una idea para que vengan a darle agradecimiento a mis niños y su Tampoco es obligatorio que quieran ascender dentro de la logia al llegar a ser primeros ministros, no es necesario tampoco. ¿Ok? No es obligatorio aquellas personas si quieren hacer el curso dentro de la luz de luciferina claro que sí se les da el estudio luciferino vía WhatsApp para que vayan ascendiendo ¿Sí? de adoradores de pactados a adoradores a iniciados hasta llegar al máximo cargo que es primer ministro pero eso es únicamente voluntario no es obligatorio para todos porque muchas personas quieren pactar y me dicen víctor pero si no quiero asistir a la reunión y tampoco me interesa ser parte del organigrama de la logia luciferina, no es necesario, no es obligatorio que lo haga eh, Esto era todo lo que tiene para decirles en el día de hoy, nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Víctor Daniel Rosa Villarreal, atrévete y de sorprender.